Nafariseo, sinisona, di cuanica nibi, di satata jesús, bitin, no nibi, nandi satata juan, tata, tata jesús, Sakuchura cuanica nibi, no ta juan, Kachina kana, taun sibi mi ta jesús, kuta sacuchu nibi, chi, nashikashira, kuna vi nibi, taquibi sinisota jesús, nyaka nibi, saashara, ta estado judea ta niño estado galilea Tasa dusha si niño maño estado samaria Tanishara ni niño nani sikar Yanaka yati noñoño ni tashi Tahako, Daasa yara ta jose cuia Taposo, nani ta pozo nyakisaba yo caña no yo Tachayatin, tonda mañón divi kunya. Takisha Jesús no yo poso yo. Takuna nera, Tishika Tasa shikora na kinde Niña, Taki Samaria. Nyatavanya takui poso yo. Tata Jesús ni carasinya Nana anta silon takui koi. Kacira Da un go na si casita Jesús, si niño yatin, ya satana, ya cuchunashira. Tanda cuñaña, ni caña sa, sinta Jesús. Yo, cuta judío, tayi cuña, yaño Samaria, da chundugum, noji Tashi tasita cuico, un cachina. Sachina judío, un vasana tambana, sinaño Samaria, tasa da Jesús ni cara síña, da sí ni vión, Nyaba, a Dios, da un, da da sí ni vión, yo cuji, Ta sa, noi, da da ji, da un, Ta, ta un, ta cominde, ni a da sirá, ni vi, Cachita Jesús síña, dan ta yo Nika anya sa Tata, on basa ni un dani niya kuchinyo tabo takuyi takono ni niyo ora posoyo tasa mikyabashi takuyi taka on sya angka no ka dee komiyong non dee niya si komi si si yo tahakot si tahakot sandako ora posoyo yo andi naku sayanya ni sikuwa yo, Shinsayara, sayara, sin ataqui, posoyo, y asina, tañi, kibasa, shikiti, sanandina, cachiña, sinta Jesús, tata Jesús, da Nika ni carachiña, di ni na si, taqui, posoyo, ni cani tatuku, y chinataqui, tan di nako vi, na tata Shindana, Nayo, danikiwi, vi, onichi kana taqui, sa chitaqui tatashi con dura ni noni, inina, dan daniki vi, ondoko taqui yo, danivi naco tatashi onki bina, chitaqui tatashi, comirande, mirande, Yatashira, kuta no ni vi, di sa ki yabashi, cachita Jesús. Chin Samaria, tanda kuíña, sa, tata, tashi Dai ta kuí, ta ka onsha, na tasa, onji chikai ta kuí da Dani tani on kuiko kai, ta di isaki bi. cachina, chin ta Jesús, tatu ku, ta kuí ta Jesús, ni ka arasinya, yun, kanungiyung, nyaki sharasiung yo, cachirasinya. Tanda queen ya, nikaya shira. Ongoji, comi tata, cachina. Tata Jesús, cara rachina. Nyandisha, cuña di ongojiun, nana. Chisha, onta, shikujiun. Tata, tayoshiun, bittin, oncibiyun, cura. Nyandisha, cuña caon, di ongojiun, comiun, nana, cachita Jesús, china. Tanda queen tu cuña. Ni Tata. Vitin kunda ini. Di yo kuni ta profeta. Davidin. Tata. Yukea kachu. Si yuku Ku. Siña. No ni vina. Si kwandi. na Dios. Tando na judío. Kachindo. Si niño. yo Dios. Veño o cano. Jerusalén. Cachiña. shinta Jesús. Tanda cuenta Jesús ni cara siña kacherazá ni andatón y si un bitín nana shayín bashiiki vi niñoka con yukuka, ykuka nihonggó niñoka con nyo jerusalén Shaña casaká no na dios Bitin, do ni bina samaaria Samaria, na inindo, y do dios chi CUNDAININTO, shara, TAMI INDI NA SHININDI, YUKU DIOS, TAAA nondi si DI, diti DIOS CHITÓNI RA, DITISINAN NYO O basiki NIBI, vi, NI BASHIKIBI, TASAVITIN KUKIBI, NYAN NIBI, NAKUNANTISJA DIOS, Nayo, YO kasakano NARA, SHINYAM DIN NO Tashinya shinina, ton, Disha shara. Saachi jiwai, nandukura nibi, nya kasakano na rasa. Dios Dios, kunimandino. Tasa nibi, shinino, Nyako nima, Dios, inina. Nya ba, kasakano na ra. Tashinyan nyan dino, dai inina. Shinino, kasakano na ra. Tandakuyña, nika, nya Shini. Dini kibi Kishata mesías ta ta Tata yo tuku sakuna ni nara cristo ta kibi yo ta miyo, aramillo ya shira di i yo cachina Shinta jesús jesús ni kara Shinya. ta ta shun kuta takaun sha cachira Tasaka na shika shinta Jesus. Tana inina, shinina. Nyakara Tanda inina yo, nikana shira yukunya Dakaton ora nya. Anjukunya, datu ora shininya yo. Tasin kwiti gitana. Tasanya anyo Samaria, Santa ko nya kisi nyashininyo nya. Sikonya takwi, no yo pozo yo. Tandi ko kwano nya. Nyo-nya Tan a sha nibi tanika nya ni vi Nando koton doñita, nyi ta shin sha kei si cristo gu ta yo ni vi nyo na yo Nyakwana No-yo-ta-jesus un yo shin ni vi No-yo-ta-jesus tanasi casi Jesus jesús sacunda vi nora Kachina na Tata rasa Naakushon. Kachina. na ata jesús yo no tando si yukunya kachira shina tanasi casi rasa kanasi ta ana casi na sa ancha kisi ni kachina, ta Kachira sa Nyashi shindi no kunyakasandivi, tasashinui, nyakoni dios Tata tibi Kishai Yo ton o Tachi Tandati yo ya yo Tasa nakaya yo Yoko trigo yo Diki nya Kachi ton kayo Tabitin, nakishayo, nakaya yo, nyasanishino, saachivitin, kotondoka, kuani nibi, bashi, tandatayo, kuani, yo kotrigo, nyasanishino, tasayo tibanya, nakaya yo, nyasayo nibi, na yo, tandisha, dios chavirando, nakuna nakaya, nibi yo, nyakibi na yichira, tainga nibi, sinachina, Ton Dios Inina Yo Tasa Nachi Yo Kusi Inina Shindo Shaya Kibi nibi, Jichi Dios, Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Yo nibi, Nachi, Ni Ni Ni Ni Ni kachi Ni Ni Ni Ni si datayo nibi Nachi, Sayo nibi, na yo ni vi, Dios, si Samaria año samaria yo. Tando, datayo tayo ni vi, na kisha, na no chiínga ni vi, sa yo ando, sa chiínga ni vi, san denny, yo. yo tibana, biti, na kibina Dios. Tando. Onbasa ni kisachinyo ndo shi na yo Taji ii tibi nibi yo dios. Shininyo kundainindo, dinga nibi kunandeni ndeni Tando bitin nakindo na shachino nayo, cachita Jesús, na yo jesus shikashira. ni nibi na samaria nakuna taku nyoyo. yo. Kandishanata Jesús. Chichikaso so na ton, nyan da ton, shina, kachinya sa, ta yo, ndaton ka sin shandi nyan kei, kachinya, shin ni na nyo tasa, kisha na samaria yo, nota ta jesús, tasa vi na nora, shina, nyona, Tata jesús ni si ora, obikibi, Nyona yo, tasa, Kwa nika nibi kandi na ta Jesus si chika na toon yan nika arashina. Tan nika anasin niya aanyanyo mi na sa Sina kandisha ang dira sa toon yan da toon syara. Tapitin kandisha si siniso on di toon yan nika amira. Ta kunda nindi din disya ta o ku Kristo ta tasaka po niwi. Yo, Kachina billo,